Buenos días a todos y a todas. Y agradeceros la asistencia a la jornada. Bueno, vamos con, con el segundo día. Eh, hoy la verdad es que se plantea una mañana bastante interesante porque vamos a hablar más de, de, de la situación a nivel local y qué es lo que se está haciendo en Córdoba. Ahora tenemos aquí a Antonio Alférez. Él nos va a contar el trabajo que están desarrollando en Don Bosco y la experiencia que tiene con el trabajo con los chicos. Así que nada, os dejo con él. Y... Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a, a la Asociación Pro Derecho humanos eh, de Andalucía pues por contar con nosotros y por invitarnos a participar y bueno, por darle la enhorabuena por, por la idea de esta jornada y por bueno pues animarlos también. ...a seguir luchando y a seguir bueno, pues, eh, teniendo en la sociedad el papel que tienen... ¿no? De, ...de ser a veces la, la voz del arma y, y el pepito grillo cuando... ¿no? Eh, bueno, pues, ...muchas veces los derechos de las personas pues, no se ven respetados... ...y bueno, pues, realmente los que pueden hablar en primera persona pues, son los que vienen después mías, ¿vale? Entonces, bueno, pues ...voy a hablar desde la humildad y desde el, desde el respeto y desde la perspectiva que, que yo tengo, ¿no? pero bueno, yo creo que realmente lo interesante es el testimonio que van a poder dar tanto Adele a ti como yo sé, lo sabés después, y bueno, pues también hoy nos acompañan algunos, algunos chicos que también pueden, pueden explicar eh, mucho mejor que yo pues, cuáles son eh, los retos que tienen, sus dificultades, su, ¿no? su, su historia, así que en cualquier momento me podéis interrumpir, y decirme, Antonio, eso que estás diciendo no es así o eso va por allí, ¿vale? Así que, vamos allá. Bueno, pues, eh, me vaya me va a permitir primero pues, dedicar unos, unos segundos, como, el, como aquel que va a ver una película en el cine, o el que va a ver un vídeo en YouTube, de tener unos, unos segundos de pequeño spam eh, corporativo, ¿no? en el que hablemos en el que os presente un poco pues, quiénes somos, ¿vale? la Fundación Don Bosco. Eh, bueno, pues somos una entidad que ya llevamos pues, más de 20 años, funcionando, que venimos de la familia salesiana, pues pirar por la figura de Don Bosco, pues que fue un cura muy adelantado a su tiempo, que vivió en Italia, y que, bueno, pues planteamientos educativos que él tenía en su momento, hoy siguen siendo también vigentes, ¿no? Y siguen siendo rompedores en la forma de educar, en la forma de, de acercarse a las personas, en la apuesta por los jóvenes en situación de dificultad, ¿no? Eso en su tiempo, pues en la época en la que él vivía, en la en el que muchos jóvenes migraban de, en Italia, de los, de los pueblos, a Turín, a las grandes ciudades, en el momento en el que la industria y la, y empezó a aflorar, bueno, pues, eh, se encontraban en una situación de, de desprotección total. ¿no? Muchos niños y adolescentes en esa Italia y bueno, pues, personas como él empezaron a, a trabajar por sus derechos, a crear los primeros contratos de prácticas cuando no existían eh, ninguna legislación que diera cobertura al número de horas que los que los chavales trabajaban, ni las condiciones que tenían. Y bueno, pues él fue un avanzado a, a su tiempo en ese, en ese sentido. ¿no? Y bueno, pues ahora mismo pues, estamos en Andalucía, Extremadura y Canarias, desarrollando, desarrollando proyectos que se dividen en tres programas. En el programa socioeducativo, bueno, pues que atendemos temas formativos, temas de compensación educativa, de mediación intercultural, trabajo con familias, ¿no? no solamente atendemos a jóvenes, sino también grupos ...o colectivos que puedan incidir en, el, en la promoción y la defensa de los derechos humanos de, de jóvenes en situación de dificultad. Eh, el programa de inserción sociolaboral con proyectos como Andalucía Orienta, eh, Incorpora, eh, Más Empleo, Programa de Prácticas Profesionales, EPE, eh, en fin, bueno pues varios proyectos de empleo también bueno, pues que, que han atendido pues, a más de 13.000 personas en el último año... ...y que bueno, pues, también han conseguido pues, esas más de 5.000 inserciones... ...principalmente pues, gracias al esfuerzo de, la, de las personas... ...es ¿no? un mérito no nuestro... ...sino creemos que principalmente pues, de las personas... ...que cada día están luchando... ...con las que está cayendo también... ...por abrirse un camino en el, en el mercado laboral. ¿no? Y por último pues el programa residencial... ¿vale? ...en el que se pues, encaja los proyectos... ...de los que principalmente vamos a hablar hoy. El programa residencial pues actualmente... ...a través de nueve pisos... Eh, en la Fundación Don Bosco, pues atienden a más de 90 chicos y chicas, ¿vale? que por, por diver diversas circunstancias, al cumplir los 18, 18 años, pues se ven en una situación de, de desigualdad de oportunidades para desarrollar su proceso de emancipación respecto a otras personas, respecto a otros jóvenes. Eh, y bueno, pues eso un poco, creo que no me ha salido de esos 30 segundos, que de, de rigor, ¿no? de hacer un poco de, de ese spam ¿vale? Bueno, pues el listón ayer me lo dejaban muy alto los, los ponentes, José Miguel, Ana, Carlos, ¿no? José Miguel también con el tema de la poesía y con el tema de la cita. Entonces, pues después de ayer participar, pues decía, oye, pues ahora qué hago yo pues para poder estar a la altura ayer del, del nivel de esos ponentes, ¿no? Eh, y entonces, pues me permitió el, el hacer una pequeña presentación eh, cinéfila, ¿vale? A, esta, a, esta, a este pequeño momento, ¿vale? A ver si se escucha. Bueno, la gente que me conoce, pues sabe que, bueno, pues no podía empezar una charla de una manera habitual. De hecho, yo no soy una persona que, que esté acostumbrada a muchas charlas. De hecho, eh, este tema a mí, pues no me... Yo no soy especialista en esto. Yo soy especialista en tratar con la gente, en escuchar a la gente, en intentar ayudarle a resolver problemas en la medida que podemos, ¿no? Eh, y bueno, pues digo, vamos a empezar con... Cinema Paradiso, ¿no?, haciendo un pequeño homenaje a Ennio Morricone, ¿no? Y, bueno, pues, ojalá, pudiera, ojalá todo esto de lo que vamos a hablar, pues, fuera una película, ¿no?, y en esa película, pues, pudiéramos volver al pasado, ¿no?, y pudiéramos viajar a otras épocas en las que vivíamos más como tribu, ¿no?, como hacían Doc y Marty, y pudiéramos vivir como tribu, ¿no?, de hecho, a lo mejor hemos vuelto un poco, o deberíamos volver un poco a ese sentimiento de tribu, de grupo, ¿no? que a lo mejor hemos experimentado también durante estos meses de confinamiento, ¿no? en el que bueno, pues nos, eh, nos agrupamos e intentamos, eh, intentamos salir adelante frente a esas dificultades, haciendo unión y haciendo fuerza como grupo. ¿no? Bueno, pues, me vaya a permitir una mmm, poco exacta, eh, ...aproximación antropológica al plan de mayoría de edad. Y bueno, pues en, los, en las tribus pues también existían ritos de iniciación... a los planes, ...y existían sus planes de mayoría de edad, ¿no? En el que pues, los niños se hacían hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacían de otras formas, ¿no? Ahora lo hacemos con planes personales de vida. Antes, ¿no? pues lo hacían de, otra, de otras maneras, ¿no? De hecho, bueno, pues los aborígenes australianos, por lo que me han dicho... Ponía a los niños a vagar durante seis meses en el desierto para, eh, para demostrar que eran hombres, ¿no? Los lo dejaban en el desierto sin ningún tipo de medio y si volvían vivos es que se merecían ya ser hombres en la tribu, ¿no? Esta es la cara que pondría un aborigen eh, australiano al ver que hoy todavía nos inspiramos en algunas cosas, ¿no? De, esa, de esos rituales de iniciación de algunas de las tribus, ¿no? Y ojalá, pues, como en Matrix, pues, pudiéramos tener dos pastillas ¿no? para poder eh, irnos a otra realidad diferente ¿no? y poder viajar también a la mitología, eh, a la mitología en la que pues, Pegaso simbolizaba también esa libertad, esa ansia de libertad, de superarse, de, de elevarse frente a las dificultades. Y Pegaso pues también tenía la historia de que solamente los jinetes más. Eh, de buen corazón podían mo montarlo y podían domarlo y bueno pues también eso nos viene a nuestro origen romano Montilla, la gente de que somos de Montilla tendemos mucho hablar de Montilla, por ejemplo, como Carlos Ayer ¿no? Carlos Arce, entonces bueno pues Montilla pues es famosa por ser Munda, ¿no? también donde se desarrolló esa batalla y ojalá pues pudiéramos tener eh, rito de iniciación eh, inspirándonos en esa mitología los romanos también vivían de los griegos en el que también jóvenes pues pudieran eh, celebrar su día de cumpleaños, pues como, eh, como en esta foto este chico, ¿no? en el que se le enseñó a, a montar a caballo. ¿no? Eh, bueno, pues esa ese día, este chico, por ejemplo, pues nos hablaba de, que, de que, bueno, que quería cabalgar solo, ¿no? esto era próximo a cumplir la mayoría de edad. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en la primera vez que uno monta a caballo, no puede... Eh, no se le puede dejar solo hay que acompañarlo gradualmente ¿no? eh, pero bueno, pues simboliza bien pues, esa ansia de libertad que, que este chico pues, tenía en ese momento pues, y que ahí estaba pues, bien acompañado bueno, pues por desgracia la vi, como dicen en Cinema Paradiso la vida no es como la has visto en el cine le decían ¿no? a, a uno de los protagonistas, sino que la vida pues resulta más complica ¿vale? bueno, pues esta una pequeña presentación para situarnos ¿vale? y eh, partiendo de ese símbolo del caballo que significa pues esa libertad ese, ese superar las dificultades pues lo vamos a tomar como base vale, y nos va a acompañar durante la presentación. Eh, ¿De dónde nace? No? Vemos ahí ese potrillo ¿De dónde nace eh, la atención que ahora mismo damos desde la Fundación Don Bosco y desde otras entidades? ¿no? Y también aprovecho pues Voy a intentar no generalizar durante la. durante la durante este momento. Ni tan. ni con. Eh, ni a veces con la administración, que a veces pues se convierte un poco. Eh, a veces de manera más o menos injusta. en bueno, pues en el pushing ball o en el, en la diana muchas veces. de todas las críticas. Entonces, bueno, pues. Eh, también es de reconocer. Que, eh, bueno, pues en este tiempo, tanto en, la, tanto en las entidades que trabajan con este colectivo de jóvenes inmigrantes o tutelados, como personas del servicio de protección, como, bueno, pues lo que está más directamente relacionado con la administración, pues te encuentras a personas que con los recursos que hay intentan hacerlo lo mejor posible y que, tienen la, y que se, se implican y que se dedican diariamente a un trabajo que muchas veces no es, no es fácil. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, quiero también lanzar una visión positiva, ¿no? en general, de dificultades también de lo que nos queda por recorrer, pero también una visión positiva tanto de, de los chicos y chicas que salen, que son los principales campeones ¿no? y, esos, y esos jinetes, como de las entidades que trabajan, compañeras otras entidades, eh, aquí en Córdoba, en otras provincias también, como, de, como por parte de, de lo que nos toca más directamente del servicio de, de protección. ¿vale? Los orígenes de este programa, como decíamos, pues vienen de, de esa ley 1, 1998 de 20 de abril, ¿no? en, el que, eh, en el que se establece en el artículo 37 que al menos durante el año siguiente a la salida de los menores eh, del centro de protección, la Administración pues, realizará un seguimiento de estos jóvenes, eh, y en el artículo 19 pues también se habla de que se potenciará el desarrollo de, de programas de formación profesional, de inserción sociolaboral con el objetivo de favorecer ese proceso de, de autonomía eh, en 1997 comienza el programa más 18 también que también fue pionero ¿vale? cuando en otras comunidades no existía nada pues, eh, pues aquí empezó a funcionar este programa que eh, bueno pues en 2000 eh, en 2005, pues, la Consejería, aquí estamos. Que la Consejería de Igualdad, pues ya empieza un poco a regular, pues esas, esas convocatorias para entidades que puedan colaborar en este programa de, mayoría, de más de 18. Eh, ahí es donde empieza pues, también a funcionar media, el programa de media intensidad, que por ejemplo, pues, aquí en Córdoba, pues, está desarrollado por el programa Labora, ¿vale? En el que, bueno, pues es un servicio de orientación laboral. En el que se, desde los 16 años están participando en esa creación de, de los planes de mayoría de edad eh, hasta los 20 y, 20 y algo años, en los que bueno, pues durante ese periodo, eh, creo que son los 21 años, en el, durante ese periodo pues se, se trabaja desde esa parte de media intensidad pues a través de la orientación laboral, de la inserción, la realización de prácticas, se gestionan pequeñas prestaciones. ¿vale? Eh, Nosotros también en 2009, pues la fundación empieza a ver esa necesidad a raíz de los proyectos que teníamos. Eh, pasaban los chicos por nuestros proyectos y veíamos que cumplieron 18 años por proyectos de, de, de, de minoría de edad, de, de empleo, y que a los 18 años pues, se encontraban en una situación complicada. Ahí desde Jaén pues empezaron a, con fondos propios a crear los primeros pisos de autonomía. ¿vale? Eh, estos pisos en un principio no tenían financiación pública. De hecho, un grupo de trabajadores de la Fundación, eh, un grupo de trabajadores de la Fundación, pues, sí, me separo, así, ¿Ah, un grupo de trabajadores de la Fundación, pues, no se le ocurrió que había otra forma que, por ejemplo, montando un grupo de clown, ¿no?, un grupo de clown para poder financiar parte de, de, de estos pisos, los propios psicólogos, trabajadores sociales, tal, eh, pues, te los veía actuando eh, de manera itinerante para poder financiar eh, esto cuando en ese momento no había recursos, ¿no? En 2009. En 2011, pues comenzamos a acompañar aquí en Córdoba a chicos que tenían ya sus pisos que estaban trabajando, pero que a lo mejor tenían una, una, una habitación libre. Entonces, les ayudábamos a organizarse en los pisos porque veíamos que tenían dificultades para la convivencia, para organizarse y veíamos que ahí había una, una necesidad. Esa plaza que quedaba libre en los pisos, pues venía convenía bueno, perdón, eh, se le becaba con fondos propios, pues becábamos alguna plaza para algún chico que estaba en una situación complicada, ¿no? que estaba desempleado y que tenía eh, necesidad de, de cobertura en ese sentido. En 2013 comenzamos con el primer piso, en el que pues, a través de una suma de, de esfuerzo de varias entidades, eh, Cáritas, pues Congregación de los Jesuitas, eh, actualmente también pues, ha habido catedralicio, en fin, pues varias entidades también, eh, suman esfuerzos para poder, poder poner en marcha este, este piso, hasta que llegamos a, a la creación de acompañamiento educativo, ¿vale? que es ese proyecto también que, eh, a través del cual intentamos que un chico, aunque no esté en un piso de autonomía, aunque esté en un albergue, aunque esté en una vivienda que no esté que no esté asistida, pueda desarrollar un itinerario igual que otro chico que esté en un piso de autonomía. ¿vale? Incluso también pues, que atiende a chicos que por, por diversas circunstancias están en situación de sinogarismo ¿vale? y que eh, es necesario eh, un trabajo de motivación y de acompañamiento hasta que, llegan, hasta que acceden a un, a un recurso, ¿no? que muchas veces pues, puede ser un albergue, vale, uno de los dos albergues aquí en Córdoba. Entonces, pues para eso necesitamos a veces, pues, trabajar con ellos determinados temas, porque pasar de un, una situación en la que no tienen una organización diaria, no tienen unos hábitos, no tienen eh, un horario, ¿no? pues, eh, hay mucho escalón. ...para pasar a un recurso pues más, más organizado. Entonces nosotros ahí intentamos el acompañarlo y el facilitar esa entrada... ...que muchas veces no es fácil ¿no? En, los, en los albergues. Para nosotros es un requisito fundamental el que un chico tenga la estabilidad suficiente... Eh, ...que tenga cubiertas sus necesidades básicas para poder hacer itinerario con él. Cuando un chico tiene que estar a lo mejor pensando en qué va a comer un día... ...o dónde se va a duchar o cómo va a lavar su ropa o si tiene que estar aparcando coches para sacar un dinero, es muy complicado que pueda hacer un curso, que pueda hacer unas prácticas, que pueda hacer. ¿no? Me decían, bueno, Antonio, es que, ¿cómo voy a venir si es que tengo que buscarme la vida? No, no puedo venir a, este, a lo mejor, un día que faltaba uno de los chicos. Entonces, bueno, pues, te encontrabas con que esa, esa situación no permite el poder desarrollar un itinerario, ¿vale? Bueno, pues... Ese es un poco el recorrido hasta el punto actual en el que el, también en, en el año 2015 eh, en el año 2015 pues también sumamos, perdón, en el, el año anterior, en 2014, ya sumamos un, un segundo piso, también con fondos propios, y en el año 2015 sumamos dos pisos más, ¿vale? Sumamos dos pisos más en, a través del programa de alta intensidad, ¿vale? Eh, y actualmente, pues, contamos con eso, cuatro, cuatro pisos, de los cuales tres actualmente están… están cuentan con colaboración eh, de la administración eh, el programa de acompañamiento que también actualmente cuenta con colaboración de con financiación pública y que se suman a los recursos que ahora mismo pues en, también hay en la provincia junto con Córdoba Coge o Vaina Solidaria vale en este sentido bueno eh, sobre el funcionamiento de antes de entrar en, ...en qué es lo que hacemos exactamente en los pisos. Eh, bueno, pues son... Ya, ya hablaba José Miguel, desde el Olivar también... ...con este tipo de recursos. Son pisos en los que no existe presencia de los educadores... ...o la educadora 24 horas. Eh, tienen una presencia... Eh, tiene una presencia organizada... Eh, ...con el objetivo también de que no sea... ...no debe ser una continuación de la tutela. Eh, un piso de mayoría de edad... Debe ser un espacio en el que los chicos y chicas eh, se encuentren, encuentren un hogar en el que podés continuar desarrollándose en un clima de familia, eh, pero que también empiecen a notar ya, empiecen a cambiar el chip, ¿no? eh, en el que sean conscientes de que el hecho de cumplir los 18 años a nivel legal pues les ponen en otra situación y deben entender este le debemos ayudarla a entender también qué supone este cambio de etapa, ¿no? contando pues como allá hablaban también el aumento en la edad en la edad para poder emanciparse ¿no? que se ha alargado pues hasta los veintilargos, largos treinta y tantos años no como media muchas veces en españa ¿no? con jóvenes que viven con sus familias eh, entonces bueno pues partiendo de ese contexto pues podemos ser un poco conscientes de lo que de lo que implica, ¿no? Entonces para ellos también muchas veces pues complicado el entender ese cambio de etapa. Entonces bueno pues eh, nosotros intentamos que entiendan que el, que el piso de emancipación pues tiene un tiempo también limitado. Debemos debemos poner plazos también. Eh, muchas veces puede ser que los plazos no vayan conforme a, a las necesidades que pueda tener el chico. Porque muchas porque cada chico es diferente o cada chica es diferente y cada uno pues tiene unos tiempos. Como todo guiso, como todo buen plato, pues tiene unos tiempos de cocción. Entonces no podemos muchas veces eh, correr más de lo debido. Entonces, hay, hay veces en las que los procesos de los chicos no van acompañados con los procesos de los con el tiempo de los recursos. ¿vale? El tiempo en un piso de autonomía pues, puede ser desde un año, ampliable eh, a través de prórrogas durante X tiempo siempre y cuando pues, vaya acorde a ese proceso educativo. ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de actividades realizan en, en los pisos? Bueno, pues se tienen que organizar con el tema de la comida, se tienen que organizar con el tema de la limpieza, eh, todo lo que es funcionamiento diario de, de una vivienda. ¿no? Eh, tienen que saber convivir tanto con los vecinos como con los compañeros. Eh, nosotros estamos ubicados en comunidades de vecinos y no es algo, eh, no es un capricho tampoco, eh, es necesario el que ellos est están pasando de centros de protección en los que muchas veces no, no hacen vida con vecinos por la, por la ubicación de los centros o por sus características porque son casas grandes ¿no? o son, eh, y tienen que compartir pared con, con otras personas ¿no? y eso bueno, es pues una experiencia también, ¿no? para luego la fase posterior cuando salgan de los pisos eh, de hecho durante el confinamiento pues, hemos visto palpable cómo esa convivencia a veces eh, eh, debemos intentar convertirla y, y los pequeños roces que pueda haber debemos convertirla en, en experiencias de crecimiento y en experiencia educativa. ¿eh? Una de las vecinas de uno de los pisos, pues a las 12 de la noche o 12 y media, no escri me escribía diciéndome pues que, bueno, pues, que había bastante jaleo, ¿no? que había bastante ruido, también coincidía... ...con la época de Ramadán, ¿no? que muchos de nuestros chicos pues, son musulmanes. Entonces, bueno, pues son otros horarios y son otros momentos... ...y cuando uno come por la noche, pues también se reactiva. ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechamos ese momento... ...para el día siguiente también que hubiera un momento de encuentro... ...entre la vecina y, y los chavales, como había medida, ...siempre manteniendo las medidas, asomándose por la ventana... los chicos al principio les daba vergüenza asomarse... ...de que la vecina los viera en la planta de arriba... Pero hubo un diálogo bonito en el que, bueno, pues la, se conocían, se pudieron hablar eh, y, y, bueno, pues la, la, el conocerse eh, también y, y el acercarse a los vecinos también, eh, que los conozcan a los chavales, es también educativo para los vecinos, ¿no? Porque a veces pueden pasar de, ese, de esa parte de desconfianza o de quiénes son estos eh, que han aparecido de pronto en, en mi bloque… Eh, y bueno pues también se dan cuenta y cuando los conocen pues se dan cuenta de que son personas eh, son chavales estupendos educados y que le ayudan muchas veces en lo que pueden y, y bueno pues una experiencia y luego a nivel de convivencia en, en el piso con otros compañeros no eh, también es interesante eso, nosotros no lo vemos como un problema, lo vemos lo, lo ofrecemos como una experiencia también de familia no el poder compartir vida, tiempo con otros con otros compañeros, con otras compañeras en el piso, en otros pisos son mixtos también aunque la mayoría de, lo, de las personas que atendemos ahora mismo son chicos. Eso sería otro tema para hablar, ¿no? También muchas veces el por qué muchas veces las chicas inmigrantes, pues, ¿dónde están, no? Me preguntaba el otro día que dónde están las chicas que vienen de otros países. Bueno, pues eso sería otro tema de, de reflexión, ¿no? Si queremos también que, que existe mucha migración invisible ahí o que entran en, en otras en redes menos deseables, ¿no?, a veces, y que afectan a la población femenina, por desgracia. Eh, entonces estaba hablando del tema de la convivencia entre ellos, ¿no? El momento de comida, nosotros cuando un chico llega le planteamos que el momento de comida es importante para nosotros, ¿no? De que no coma cada uno por su lado, ¿no? El momento de comida puede ser un momento de encontrarse, incluso en, la, en los países de los que ellos vienen, que principal, principalmente, igual que dijeron ayer, pues vienen de, vienen de países africanos eh, y, y, y a lo mejor seguimos cayendo en el error y, y aquí está Jose ¿no? o Abdilá, en el que decimos Marruecos, y los países subsaharianos, ¿no? Cuando eh, dentro de los países subsaharianos es que no tiene nada que ver eh, un chico que venga de Camerún con un chico que venga a lo mejor de Guinea o que venga, ¿no? Es que tienen otros códigos, otras claves, incluso dentro del mismo país, ¿no? Pues tienen sus códigos, sus claves, sus... ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa, de esa diversidad pues nosotros lo vemos como una riqueza, ¿no? Es que chicos de diferentes nacionalidades, chicos y chicas puedan compartir tiempo allí y que, y que creen lazos, ¿no? Tendríamos que pensar también si somos capaces muchas veces de romper, eh, de ofrecerles oportunidades o, abrir, o, o animarlo a compartir espacios con personas que no son estuteladas o personas que no son inmigrantes. ¿no? Eso sería otro tema también eh, que después veremos que afecta a una de las áreas. ¿vale? Los chicos tienen un horario también bastante intenso, especialmente entre semanas, pues como, cual, como cualquier chico ¿no? en el que bueno, pues tengan una actividad formativa laboral. Nuestro objetivo es el que, el hacerles conscientes de que cada, cada día es importante, cada día se debe aprovechar al máximo ¿no? y eso se debe reflejar en el horario. Eh, nosotros les decimos que nadie va a estar pendiente de ellos cuando se vayan a dormir. Si un chico quiere estar con el móvil hasta las 4 de la mañana, teniendo unas prácticas al día siguiente, pues tienes que ser consciente que posiblemente no vaya a rendir. Y por desgracia, si quieres brillar en unas prácticas, hoy día y que te contraten con las condiciones laborales que hay y de, y de obtención del permiso de trabajo, eh, debes brillar mucho, ¿no? Y para brillar mucho pues tienes que estar descansado, tienes que tener una buena alimentación, eh, tienes que tener un hábito bueno en tu vida. Para nosotros es más importante que el chico o la chica entienda el porqué de la organización del piso, de las normas del piso. ¿no? Porque si no, luego van a seguir haciendo las cosas porque está el educador o por miedo al castigo, y no lo habrán integrado. Entonces, nosotros dedicamos mucho tiempo, el equipo educativo del proyecto dedica mucho tiempo en explicar el por qué Aunque seamos cansinos a veces, no decimos, no, es que estas son las normas y si no haces esto te echamos. Porque si no, al final lo va a hacer, van a hacer las cosas para que no te echen. Pero no lo van a asimilar, no van a entender el por qué. Y cuando salgan del piso y estén en su vida diaria, pues no van a organizarse para la compra, no van, a, no van a llevar un hábito de limpieza, no van a organizar su ropa en el armario de manera adecuada, no van a cuidar cómo van presentable presentarlo al trabajo, no van a cuidar su hábito de, de alimentación, de... En fin. ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante el entender por qué. Y siempre lo estamos relacionándolo con... Y cuando salga, no? cuando finalices con nosotros, no? ese después para que entiendan el porqué de, de las cosas del, del día a día. ¿no? El hecho de perder la plaza no debe ser un argumento diario. El, el, muchas veces es el argumento fácil para, lo, para el equipo educativo. ¿no? Puede, puede ser el argumento fácil de oh, haces esto porque yo mando y yo soy el que lo dice o, o te echamos. Esto contrasta a veces con la experiencia que puede haber en un albergue, valorando mucho el esfuerzo que hacen los albergues tanto el de Caritas como el municipal, con el que tenemos una coordinación muy estrecha. Colaboramos, colaboramos con ellos de manera muy, muy habitual, nos consultan, eh, intervenimos en momentos para mediar en conflictos. Tenemos que entender que el perfil medio existe, que es de normalmente un hombre, también existen muchas mujeres, ¿no? pero es de un hombre mayor de 50 años con problemas de consumo, o con algún problema de salud mental leve o moderado. no, Es el perfil más o menos medio en los albergue. Esto contrasta mucho con el perfil de un chico de 18 años que viene de otro país y que no tiene por qué tener... No tiene normalmente ningún tipo de problema de consumo ni ningún tipo, ningún tipo de problema de salud mental. Son chicos de 18 años. Algunos de ellos han vivido experiencias muy complicadas en su proceso migratorio, otros no. Otros no han tenido tampoco... No tienen esa herida abierta pero contrasta mucho. Esos perfiles son muy complicados de compaginar y establecen normas para uno para otro. Hemos tenido chicos que han perdido la plaza por llegar algún día tarde al albergue, porque también es entendible en que tienen que tener un reglamento de funcionamiento aplicable para todos, en el que tienes que, tienes que organizar a 40 personas. No pueden establecer dos carriles en los albergues. ¿no? Es uno de los problemas también que nos encontramos. Ahí entran ya los chicos en esa... En ese círculo, ¿no? En un momento hemos tenido chicos eh, que han entrado al albergue y no se han adaptado. Ya tenían dificultades para adaptarse en el centro de protección, pues cuando llegan a un albergue para personas en situación de sinocarismo, que no se ven reflejados con las personas que viven allí, esto se complica aún más, ¿no? Y pues duran poco, ¿no? Y nosotros intentamos medias con los albergues, intentamos, pero también entendemos su, su postura. El problema es cuando salen de ahí que no pueden estar a plaza de nuevo hasta que no pasen tres meses, las listas de espera hemos tenido tiempos los que son de ciento y pico personas para acceso a los albergues. Se han alargado hasta los cuatro o cinco meses. No nos pueden, ya no, no, no, tenemos fecha de entrada muchas veces cuando hacemos la, las derivaciones. Es muy difícil también con un chico decirle, pues que eh, no podemos establecer objetivos. ¿no? Si, pues, una vez que sale, es complicado. Por eso hacemos mucho trabajo preventivo, el intentar que no salgan. En Navidad, por ejemplo, son pues, épocas complicadas para eso, porque los chicos tienen que estar a las ocho de la tarde. Allí, cuando llega Navidad, cuando llegará el verano, pues bueno, algunos sabéis lo que es eso, ¿no? Hay que estar ya a las 8, 8 y media de la tarde, cuando el resto de tu amigo de tu amiga, pues están haciendo vida allí. Es que es el momento. ¿Quién sale en Córdoba antes de las 8 de la tarde? Ahora en verano, ¿no? Pues eh, yo también un poco ponernos en, en su piel, ¿no? De si pues es algo superficial o es algo caprichoso el que un chico no quiera estar en un albergue. Pues no lo sé, ¿no? Cuando algún chico te dice, es que, es que está a las 8 en el albergue, ¿no? Y a lo mejor a veces desde nuestro punto de vista de adulto, pues lo vemos como algo de sí, mira, es que es lo que hay, ¿no? Es que si tú quieres tener, ya entramos en ese discurso de si quieres tener una vida aquí en España, esto es lo que hay, ¿no? Y te tienes que amoldar y esto, que, que muchas veces tiene que ser así. Pero bueno, pues que pensemos en que un que hay chicos de 18 años, pues que bueno, en esa hora en las que ellos pueden estar con otras personas, estar con otro con otro chico, chicas de su edad, pues ellos no pueden estar, ¿no? Y aumenta a veces ese, ese, ese estigma. no eh, Bueno, actualmente tenemos esos 19, 19 plazas en, en piso de autonomía en Córdoba. Tenemos también 15 plazas para ese proyecto de acompañamiento. Eh, y bueno, pues principalmente atendemos a chicos, son la mayoría, tenemos dos chicas también ahora que no son estuteladas, que están en el proyecto de acompañamiento, una chica de Angola y otra chica de Marruecos. Eh, y dentro de Marruecos, pues también existen algunas ciudades o zonas que son especialmente sensibles a este tema. no Allá hablaban de Mulebusslam, también pues tenemos ciudades como Casalcabir, como Tánger, como Calá. Eh, Benimelal, Agadir, ¿no? que también pues, vienen muchos chicos. Aparte de otros países pues, como Guinea, como Mali, también tenemos población de Gambia, de Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Angola, eh, Ghana, Camerún. ¿no? Y destacar muchas veces el desconocimiento, y hablo también en primera persona, que podemos tener muchas veces de las culturas de origen, de los códigos, de cómo funcionan esos países, de qué situación hay. Eh, el otro día, por ejemplo pues se me quedó el móvil sin batería, ¿no? Un gran drama del siglo XXI, ¿no? Se me quedó el móvil sin batería y era, creo que era por la mañana, no era muy tarde, ¿no? Y uno de los chicos me dijo que, te, que, que no me quejara porque hace unos años él tenía que andar 30 minutos hasta el, el motor más cercano para cargar el móvil, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a veces nos cuesta tanto entender de, de, de dónde vienen y lo que significa muchas veces estar aquí ¿no? y, y el por qué vienen que a veces estas cosas te, te golpean parece que, lo, que, está, que es como como que, como que eso no es real ¿no? y eso sí, sí, es, sí es una realidad ¿no? y a veces pues no entendemos decir, oye, ¿por qué no se, por qué no se vuelven? ¿no? los chicos que están en situación, a veces eh, que terminan en situación de calle o que a lo mejor están eh, en una casa en la que no existen suministros de luz de agua eh, y bueno pues uno piensa también a veces lo que puede suponer no el, el volver y que le empuja y esa desigualdad que está detrás de, de esos procesos migratorios no ayer lo decía ningún chico creo que venga a España y que se haga un montón de kilómetros y que ponga su vida en riesgo y que deje a su familia por gusto no si a nosotros que a lo mejor en el tiempo de confinamiento hemos estado tres meses sin ver a la familia y ha sido difícil pues también eso me hacía pensar de si otra y los chicos y chicas que se tiran años sin poder ver a su familia directamente, aunque sea por videollamada, pero no es lo mismo. Eso seguramente muchos y muchas de vosotros lo habéis experimentado durante estos meses, ¿no? Lo que significa la distancia respecto a la familia. Bueno, pues es un poco lo que trabajamos, ¿vale? Intentamos tener una apuesta también lo más integral posible. Eh, estamos en tiempos complicados para la integralidad y a las entidades muchas veces se nos llena la boca con, con planteamientos integrales y tal. Es muy complicado. Pl plantea hoy día la integralidad, porque somos esclavos de la urgencia, somos esclavos de, la, de, de lo inmediato, porque los recursos pues, son los que son, los chicos tienen los tiempos que tienen, y muchas veces podemos caer en el, en el error de irnos a lo inmediato, solamente buscar la inserción, ¿no? eh, Que debe ser el fin, pero y el camino hasta llegar allí. Estamos acompañando a personas para que se de, para que sean capaces de tener una vida con la mayor calidad posible. Nuestra vida depende solamente del trabajo. En nuestra vida hay más cosas y más partes de nuestra vida que son importantes también y que deben crecer armónicamente para poder alcanzar eso que más o menos dicen que puede ser la felicidad. ¿no? no todo es trabajo, pero con los chicos y las chicas que atendemos podemos caer en la urgencia de que lo más importante es el trabajo y centrarnos solamente en eso. Por eso es bueno el que tengamos pendiente que esa el que debemos acompañar a las personas en más cosas ¿no? Eh, a nivel personal uno de los pecados que tenemos muchas veces en la entidad es dedicar demasiado tiempo a lo burocrático somos esclavos muchas veces de pues de, bueno, pues de los papeles de lo que tenemos que y realmente ellos demandan y lo que quieren también es compartir tiempo con, los, con nosotros ¿no? el poder hablar que se le pueda acompañar, el poder escuchar, el poder poner un hombro, eso es tiempo. Si cuando atendemos a un chico lo hacemos como a veces en el centro de salud, que bueno, hay una lista de espera y se te pasa el tiempo, estás mirando la hora todo, todo el rato y mientras que estás hablando con el chico, has atendido el teléfono cinco veces, has contestado siete mensajes y tal, el... realmente es una pena, ¿no? Primero para las personas que trabajamos en esto. Que al final pues no podamos, que perdamos ese tiempo y que le quitemos tiempo al estar con, con los chicos las chicas que atendemos, hablando con ellos, compartiendo tiempo con ellos, ¿no? A veces nos ponemos muy profundos también y aprovechamos, tenemos media hora, ostras, pues que en media hora tengo que hablar de las nueve áreas de intervención, tenemos que revisar no sé cuánto, le tengo que echar la bronca de 20 cosas y nos ponemos súper profundos, ¿eh? de hecho el otro día, eh, pues no, no recuerdo exactamente con quién fue, pero uno de los chavales me dijo que, porque estaba yo hablando del tema de qué van, van a hacer en verano, ¿no? Estábamos en una conversación con nosotros que vayas en verano, que tenéis que aprovechar el tiempo, que tenéis que hacer cosas, que no sé cuánto, tal. Y uno, y uno de ellos me dijo que, que le estaba estresando, no sé si estaba en un momento de conversación informal, que le estaba poniendo nervioso, que le estaba estresando en ese momento. ¿no? Y a veces nosotros el estrés que tenemos lo terminamos contagiando, ¿no? Muchas veces estamos en una onda que le, que le transmitimos a ellos. ¿no? Entonces, a veces, es bueno también el hablar de cosas superfluas con ellos, ¿no? o cosas, o las del partido del Madrid, de que el Madrid va primero en la Liga, por si alguien no lo sabía. ¿no? De, de, de cosas, bueno, pues que no son dentro de, de esa área, ¿no? pero que también son momentos que son importantes. ¿no? El, el que cada momento con los chavales no, sea, no tenga un objetivo concreto. ¿Vale? Bueno, pues dentro de, dentro de, esa, de esa área, eh, bueno, pues hablamos de vamos a ver algunas dificultades, ¿vale? Eh, que inciden en, en que podamos llegar a, a esa foto finish, ¿no? En que podamos ganar esa carrera, los chavales que puedan llegar a, a completar de manera exitosa eh, pues su proceso. ¿vale? Y que, y que influyen de manera negativa, ¿no? Y que son esas vallas, ¿vale? Son esas vallas las que se enfrentan diariamente, por ejemplo, a nivel de cobertura de necesidades básicas. Mmm, es el, eh, el área eh, que aparece en primer lugar y creemos que, que es fundamental que cualquier persona tenga cubierto eh, sus necesidades eh, de alimentación, de, de vivienda, un espacio que te, en el que se sientan seguros, en el que se sientan cómodos. Eh, incluso el que tengan sus espacios para la privacidad. Nosotros los pisos, cada uno, cada chico o chica tiene su habitación, intentamos que tenga su habitación individual, porque es importante también ese espacio, ¿no? Y es una de las cosas que muchas veces pues, los chicos que están en albergue pues no pueden tener una habitación propia en el que puedan tener sus cosas, en el que eh, no tengan que dormir con personas que a lo mejor no conocen un día para otro. Eso, esa situación también está en los albergues, en el que, bueno, puede entrar un residente y tiene que compartir habitación. Tienes que dormir en la misma habitación con una persona que no conoce, con su mochila, eh, con su ronquillo, con su... Bueno, pues todas esas incomodidades y todas esas cosas que también luego acaban afectando, ¿no? Al tema de descanso, al tema de sueño, al tema de, de muchas cosas, ¿no? Realmente no se llega a cubrir toda la demanda que hay ¿no? y, y está reconocido también, ¿no? y lo habla la dirección de, de infancia también. Existe mucho esfuerzo por parte de, la, de todas las entidades implicadas, por parte de la administración, para que ningún chico o chica quede en la calle. Ese esfuerzo está y, me, y, y, y, y soy testigo de él. El problema es cuando los recursos pues, no dan y hay que estar haciendo encaje de bolillos ¿no? y hay que estar… Y es que está haciendo pues, auténtico esfuerzo y de imaginación y creatividad para intentar que al final ningún chico quede en esa situación, porque sigue cediendo. Ahora mismo ahora veremos ¿no? algún tema de plaza a nivel general, ¿no? en el que bueno, pues, sigue siendo mayor el número de chicos y chicas que cumplen los 18 cada año, es mayor que el número de plazas que hay. Entonces, bueno, pues también eso, eso dificulta, ¿no? Aunque ha habido un incremento ¿no? desde el año 2000, desde el año pasado a este, se han incrementado eh, prácticamente un 50% el número de plazas en alta intensidad. ¿no? Pero a pesar de ese incremento, la, el aumento de población que cumple los 18 años y que viene de otros países también es mayor. La estancia ¿no? que decíamos en el albergue. Eh, realmente... Eh, quien mejor lo podría explicar es quien, quien lo vive, ¿no? Ese tema. Y hoy día un chico también que no esté ni en un piso es un privilegiado si está en el albergue. Luego también existe en el albergue municipal, por, en fin, por, eh, por criterio también existe un cupo, ¿no? De siete, no puede haber un máximo de siete chicos, chicas, normalmente son chicos, eh, de origen inmigrante, jóvenes, de ese perfil. El máximo, se, se ha establecido un cupo de siete, eso, eso quiere decir que aunque un chico se inscriba en la lista de espera, aunque le corresponda plaza, si el cupo de siete personas en el albergue está cubierto, pues eh, no puede entrar. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque si no, es que ahora mismo el albergue municipal, el 100% de las personas serían jóvenes, no estamos hablando solamente de tutelados, ¿eh? estamos hablando también de jóvenes que no han pasado, a lo mejor por el sistema de protección, pero que llegan a España con 18 o 19 años. ¿vale? Y que también se encuentran en una situación de desprotección para un chico de 18 años, 19, ¿no? aunque sea mayor de edad. Lo legal no tiene que ver con, con, con esa situación a veces. Eh, y realmente han tenido que poner eso, esos topes, para que esa, porque ellos, lo que nos comentan hablando es que ellos no tienen la solución y los albergues no tienen la solución a ese problema. A veces nos encontramos aquí un poco en que ellos nos remiten a que, bueno, pues esto es un tema que corresponde a Junta de Andalucía. Luego también hay otros temas que afectan a nivel de documentación, que, es, que se deciden más a nivel estatal. Eh, entonces, pues ya, ya salía este problema también, el tema de la coordinación entre administraciones locales, autonómicas, a nivel nacional, entre, entre las propias entre los propios ámbitos también a nivel de salud, por ejemplo, a nivel de igualdad, servicios sociales, eh, en fin, ¿vale? Luego un sinorganismo invisible. Normalmente los chicos no lo vamos a ver en un cajero durmiendo porque luego pues tienen, eh, eh, tienen red de contacto en la que van, eh, van haciendo un itinerario en pisos de chavales que a lo mejor están más o menos situados y se van integrando en esas habitaciones durante un tiempo, van pasando a otros sitios eh, existen zonas de Córdoba que no voy a referir tampoco por no, por no implicar los negativos por no, eh, para que vaya a ser que esto llegue a y los desalojen de donde están pero existen también algunos chicos pues que están en, en dos zonas concretas de Córdoba ¿no? la mayoría de ellos no son estutelados pero son jóvenes también de 18 y 19 años, ¿vale? que están en sitios en los que no existen suministros de luz, de agua eh, y que, bueno, pues se están acostumbrando El peligro. Ayer lo hablaba con uno, con Paco Campo de la Asociación para la Igualdad y el Desarrollo Social, que también han puesto en marcha un piso para atender a estos jóvenes, también con bueno pues con fondos propios, con donaciones y sacando dinero de allí, allí y con mucha, con mucha voluntad, pues, y que están atendiendo pues, ahora mismo a tres jóvenes que sí han sido tutelados y uno que no. Eh, y hablaban de, la, de esa realidad, ¿no? sobre el tema de si ofrecerles el tema de los recursos de cara al verano, clases de español, tal el problema es que ya llega un momento en el que ellos mmm, se prefieren estar en esa situación, no les compensa, a lo mejor, estar en el albergue por eh, determinada carga normativa, convivencia, lo que supone, pues les, no les compensa, ¿no? ¿no? les compensa y prefieren tener un mayor nivel de libertad, creo, y prefieren tener, pues, una vida en la que ellos tomen más decisiones. Y también yo creo que es un tema, a veces, de dignidad, porque, quiera o no el, aunque tú estés en un sitio viviendo en el que no, no, no hay luz ni agua, Puede ser que en algún momento también tú te sientas que eres más dueño de tu vida o que eres más... o tienes un mayor... Estás tomando las riendas más de, de tu vida en ese momento, eres más responsable de tu acto, eres, estás más independizado. Yo creo que hay una parte también en los albergues que sufren las personas que están de... Eh, me ayudan, me están ayudando, me están dando la comida, me están... Y realmente lo que nos encontramos es que ellos no quieren, que se les, no quieren ayuda, no quieren... Mmm, ...subvenciones, no quieren prestaciones, no están buscando eso... ...buscan el poder trabajar... ...buscan tener papeles para poder... ...tener un trabajo y para poder ganarse el dinero a ellos... ¿no? ese es el dinero que los musulmanes dicen que es halal... ...que es el dinero bueno, es que tú te ganas con tu trabajo... ...el dinero que te gana de otra forma... ...o el dinero que tú ganas o que te dan... ...pues, y el vivir de la beneficencia ...no les gusta a ellos, ¿no? Y a mí no me gustaría tampoco, ni a ninguno de los que estamos aquí seguramente y a veces preferiríamos pasar hambre antes que a un comedor social, a comer, preferiríamos pasar hambre. ¿no? Eh, aquí vemos un poco pues, el, la llegada de niños menores inmigrantes, niños y niñas, ¿no? cómo ha ido también subiendo ¿no? a nivel de Andalucía ¿vale? en los últimos años, cómo esto también se refleja en, el, en los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad ¿vale? y cómo también va subiendo de manera paulatina el número de plazas de alta intensidad, pero bueno, pues sigue sin, sin igualarse, aunque la, eh, la tendencia también es positiva. Respecto a, a la vulnerabilidad personal, bueno, pues el chico que veíamos al principio, que estaba en ese comienzo de su vida con, de 18 años con, a lomo de, de ese caballo, bueno, pues ese chico continu, ha continuado su proceso migratorio, porque aquí no encajó en el, en, en el albergue, por ejemplo. ¿No? Un chico que empezó en un recurso fuera de Córdoba, el chico prefirió volver a Córdoba abandonando ese recurso eh, y entra al albergue, entra albergue, no cuaja, no funciona, sale y continúa su viaje a Francia primero, luego Bilbao, en Bilbao le coge eh, el tema de la pandemia, eh, se queda allí y pues con contactos para poder volver a Córdoba ¿no? eh, y con más cosas ...por medio, ¿no? Pero bueno, pues... ...muchas veces, la mayoría de las veces... ...los chicos y chicas quieren quedarse en Córdoba... ...porque ya tienen aquí... ...su red de contactos, su grupo de iguales... ...conocen los recursos... ...ellos quieren quedarse aquí... ...cuando normalmente se van a otro sitio... ...es porque no les queda otro remedio... ...pero ellos ya han echado raíces aquí... ...quieren participar de esta sociedad... ...les gusta Córdoba, quieren estar aquí... ...los chicos que se van, no lo hacen... ...igual que no han salido de sus países por gusto... ...cuando se van de Córdoba... Normalmente no lo hacen por gusto tampoco, ¿vale? Porque rompen con, con esas redes, con sus procesos, eso es doloroso también. Están acostumbrados a no tener... Eh, a que esas relaciones no sean duraderas. Y para un chico una chica de 18 años que ya están conformándose en esa identidad, en esa personalidad, en ese... También se va buscando ya relaciones eh, en general pues, más estables, más duraderas, con las personas que les rodean, ¿no? Con esa tribu. Bueno, pues... Están acostumbrados muchas veces a esos cortes. Para nosotros es importante que un chico o una chica al salir de su centro mantenga el contacto, lo favorecemos. El contacto con su centro de menores, con los educadores que lo han atendido, con las personas que han estado con él. Porque de un día para otro cumple los 18 y ya está en alta intensidad. Y ahora tu referente es este. Y está la persona en la que yo tengo que confiar y la persona con la que yo he estado compartiendo pena alegría durante estos dos, un año y medio en mi vida, y mis compañeros, ahora empiezo de cero y cuando terminen alta intensidad el año, el año y medio, ahora quién es mi red, ¿no? Yo creo que es una de las suertes que tenemos, las personas que a lo llevamos en esto, pues cierto tiempo, el que te das cuenta que ellos valoran mucho esa estabilidad en, en su vida, ¿no? Y el, y el que haya personas que conozcan de mucho tiempo y que en un momento dado puedan acudir y que no lleguen a un sitio y digan, oye, y, y fulanito, no, es que este ya, ya es que ese proyecto duraba tres meses y se fue. ¿No? Muchas veces la, pre la precariedad en los proyectos o la temporalidad en los proyectos también afecta a, a la vinculación. Al final decimos, joder, es que este nene no, no habla, no está cerrado, no se vincula educativamente, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, pues es que también vincularse a una persona sabiendo que hoy está aquí, pero que mañana se te acaba la subvención y el educador que tú tienes puesto, con el que te llevas también, por pues lo mejor no está. Bueno, pues también nos pensemos nosotros, si también seríamos reticentes, a abrirnos en canas cada vez que un educador llega o una educadora llega a nuestra vida y nos quiere ayudar un montón y ser salvadores de, de todo, ¿no? El tabú en lo religioso, bueno, el tabú en lo religioso es trascendental también, nosotros somos una entidad que tenemos esa, ese origen también cristiano, de los salesianos y tal, y para nosotros, aunque, sea, aunque tengamos esos valores cristianos que no son monopolio del, del cristianismo tampoco, son valores democráticos también, son valores de los derechos humanos, ¿vale?, eh, para nosotros el tema de lo trascendental y lo religioso a veces creemos que es un tabú, que no se aborda con, lo, con los chicos y las chicas y que para ellos es importante. Tienen mucha vida religiosa los chicos que vienen de otros países, eh, la mayoría de las personas que vienen de otros países eh, del continente africano pues tienen una vivencia religiosa. Hay algunos que son musulmanes, otros que son cristianos, otros a lo mejor algunos menos, que se puede de, declarar también ateo o agnóstico, pero es un tema importante en su vida y muchas veces en esos grandes planes personales de vida, en esos grandes pay que hacemos, parece que hay miedo ¿no? a abordar ese tema porque, porque parece que a lo mejor está siendo intrusivo ¿no? en este tema, parece que a lo mejor eh, está lesionando. y no yo creo Creemos que hay que acompañar ¿no? y hay que... Y, y, y es una parcela también importante de la vida. De la, se demuestra mucho cuando llega el Ramadán, cómo se vive ¿no? y cómo se conecta también con sus orígenes familiares. ¿no? Pues tener esa sensibilidad también es importante. Porque también muchas veces a lo mejor si no nos metemos en ese tema, pues a lo mejor se va a meter otra gente que no sabemos tampoco los planteamientos que va a tener. Y igual que en el cristianismo hay muchos tipos de planteamientos y hay personas muy radicales en el sentido negativo, en el... Eh, en, ...en otras religiones también, ¿no? Como el Islam. Bueno, pues nosotros apostamos también por una vivencia de la religión... ...pues tolerante, abierta, moderna... Eh, ...en consonancia en con los valores democráticos... ...con los valores de la sociedad, la influencia de la dimensión familiar. Muchas veces eh, no contamos con, con la influencia de la familia. Y es fundamental, ¿no? con, eh, Cuando los chavales son nacionales o las chicas... Tenemos más información, o tenemos más, se les tiene en cuenta, pero parece como que los chavales que vienen de otros países no tienen familia, y sí la tienen, están allí, y es un elemento positivo o negativo también que influye y desestabiliza o estabiliza según el momento en el que están, sobre todo hoy día, ¿no? Con el tema de, eh, del cierre de fronteras. Bueno, pues son muchos chicos, muchas personas que están muy preocupadas ahora más que nunca por su familia, porque va a pasar con el coronavirus en sus países. Si mi madre se pone mala, voy a poder ir a verla. Si las fronteras están cerradas. ¿no? Entonces, bueno, pues un elemento también a tener en cuenta. Y que a veces y afecta mucho. Y debemos tenerlo en cuenta también. Y no se debe, no se debe obviar si queremos eh, hacer un trabajo también integral. Eh, no cuentan muchas veces también con recursos para poder llamar a la familia. Nosotros facilitamos ese tele, esa llamada telefónica, ese, el poder para los chicos que no puedan tener recursos de poder acceder a un punto wifi para hacer, Hoy día se ha facilitado mucho también, ¿no? Gracias a, la, a las videollamadas por WhatsApp y demás. Tema de salud mental, dificultades que nos encontramos. Eh, cuando un chico tiene un tema de adiciones, eh, ...dificulta mucho, para nosotros es incompatible... ¿vale? ...para nosotros aquí es básico el que el chico o la chica entienda... ...que eso es contrario a desarrollar un plan de vida... Eh, ...entonces para nosotros es fundamental abordar este tema... ...a nivel de salud mental el problema es que para todo el mundo... ...las atenciones se, se alargan mucho... Un, ...cuando un chico solamente puede ser visto a lo mejor de tres en tres meses... ...de salud mental es muy complicado... ...nosotros hemos tenido por ejemplo ahora el caso de un chico... ...que a través de, actividad, de actividades de financiación de aquí de allí... Le hemos, le, hemos apostado por, por que esté en una comunidad terapéutica eso cuesta mucho dinero al mes que ha salido pues de cosas como veremos, que veremos después ¿no? pero si no era eso ese chico a lo mejor hoy día no estaría porque era un chico en el que bueno, pues era, no era raro el que la policía local te llamara diciendo que el chico estaba tirado en la calle puesto hasta las trancas en mitad de la carretera y los coches rodeándolo, eso en Córdoba y había que ir a recoger al chico ese chico de enero pues está en una comunidad terapéutica y después de, ese, después de muchos meses, después de casi un año, va a conseguir plaza en una comunidad terapéutica dentro del sistema, del sistema andaluz de salud. Después de un año prácticamente de cita, de ir, de acompañarlo, de localizarlo, de decir, ostras, que tiene cita con, con, con la psiquiatra, pues que el chico está en la calle. Este perfil tampoco nos adapta a los albergues. Son pocos, sí, pero cada vida es importante, cada vida es importante y aunque sea uno… Pero, porque muchas veces cuando llamábamos y decíamos, oye, este chico es que? dice, bueno, es que hay, como él hay mucha gente, era la respuesta que no encontraba muchas veces. Bueno, pero es que para uno ya es importante y si hay uno que puede salir adelante, pues mejor que cero siempre y dos es mejor que cero y tres, ¿no? Entonces, bueno, el argumento de que hay mucha gente así no nos puede dejar el AINACIÓN. Son las once, voy terminando, ¿vale? No me quiero comer tiempo de los, de los siguientes ponentes. Eh, dificultades de acceso al servicio andaluz de salud. Hemos tenido chicos con los que hemos tenido que hacer, eh, era, era más fácil encontrar las bolas de dragón que el que fuera atendido con, en un centro de salud, un chico que ha sido tutelado. Yo, de verdad, después de este tiempo, sigo sin, sin entender exactamente el sistema, sanitario, el sistema andaluz de salud. Cómo funciona, porque algunos chicos sí si pedían cita con ellos, si funcionaba, otros no. Tenías que ir a, a la trabajadora social, del centro de salud que te mandaran al distrito sanitario, te daban unos formularios para llevarlo a seguridad social para que te lo rellenaran, para que luego, eh, increíble, ¿no? Y algunos de, la, de los chicos que están aquí han vivido ese periplo de para poder tener la tarjeta sanitaria no está tutelado, ¿no? Eh, y cuando ya eres y si vienes de su tumelilla Olvídate. O cuando vienes de otra provincia, olvídate. Te dan una cobertura sanitaria a lo mejor de máximo de 12 meses, pero ya tienes que estar pues, haciendo gestiones, tienes que estar renovando documentación. Ya se complica más todavía, ¿no? cuando no ha sido tutelado por la Junta de Andalucía. El tema de empleo. La coordinación entre los recursos. Y ahí hacemos autocrítica también todos. Necesitamos... Mejorar la coordinación entre entidades, entre los recursos que hay. Los chavales, los chicos y las chicas no son cromos, no son de API, no son de Córdoba Coge, no son de Don Bosco. A veces son, jugamos un poco como de los equipos de fútbol. No es que estés de... tú eres de Córdoba Coge, tú eres de Don Bosco, tú eres de API. Lo hasta que no entendamos que lo importante son los itinerarios de los chavales y que lo importante es encontrar el recurso adecuado en cada momento, independientemente de la entidad que tenga ese recurso, ¿no? Y, y debemos también entre las entidades encontrar formas de coordinación de trabajo en red de, esto se nos llena la boca a las entidades muchas veces de decir que, trabaja, que trabajamos en red es una asignatura pendiente el trabajo en red eso no es, trabajar en red no es tener el teléfono de alguien de Córdoba Coge, de Api es dedicar tiempo, es pensar en cómo lo hacemos es evaluar esa red es poner a servicio de los itinerario los recursos, es ser flexible es salir de nuestras de nuestra pequeñas islas a veces la, las subvenciones y a veces eh, eso nos empuja a las entidades también a veces a eso, a veces, al número de usuarios que se tienen, al número de proyectos, a la competitividad. A hoy día y en el momento de crisis en el que estamos y, y lo que nos viene a las entidades, o somos conscientes de que nos debemos, debemos dejar atrás eh, esos modelos obsoletos de mi entidad, yo me lo quiso, yo me lo como y tenemos una visión más abierta o estamos acabados y los chavales lo van a sufrir. Llega el día de la persona migrante en Córdoba, 30 actos distintos. Cada entidad monta el suyo. El día del refugiado, cada entidad monta el suyo. El día de la infancia, cada entidad. Es, es simbólico de ese tema, ¿no? en el acceso a la formación reglada. Le hacemos elegir a los chicos entre o come o estudia, muchas veces, porque los recursos, a lo mejor, formativos no están adaptados tampoco, porque el mercado laboral es complicado, pero tenemos muchos chavales que tienen, que no que, que, que tienen capacidad y quieren ser eh, buenos educadores, buenos abogados. Bueno, es que quieren serlo. Eso es. Debemos empujar solamente a los chicos que sean eh, a que trabajen en determinados trabajos. Es una pena para nuestra sociedad, los primeros. ¿Vale? Porque es desaprovechar un, un capital humano y personal que es riquísimo. ¿no? Y los chavales que tenemos ahora mismo pues si todos los chicos que, que salen de los centros menores se dedicaran a trabajos relacionados con la hostelería o relacionados con esos temas, pues se perderían grandes educadores como este latí, por ejemplo. No podrían disfrutar de educadores como él. ¿vale? O en el futuro, otros chavales, ¿no? O como yo sé, o como Sacaría que se plantea en un futuro poder ser educador. Es muy complicado eso, llegar a hacer una carrera universitaria para un chico o una chica que, que viene de otro país, que porque es que tiene unos tiempos. Y muchas veces a nosotros nos han criticado el que los chavales llegan a alta intensidad y siguen estudiando y siguen en esa línea. Bueno, pues que nosotros somos, somos, creemos en que es posible hacer las dos cosas. Es difícil, pero creemos que es posible poder hacer búsqueda de empleo y poder seguir formándote porque es lo único que te va a asegurar para tu vida tener un trabajo de mayor calidad, en el que puedas tener un, un sueldo digno, en el que puedas, es lo único. Ahora mismo estamos viendo la situación que tienen muchos jóvenes en la hostelería a raíz del coronavirus también, ¿no? A raíz, ahora mismo te lo están encontrando, chavales que ya estaban, que, que nos han llamado y nos han dicho oye, es que estoy en ERTE, eh, pero es que todavía no me ha llegado el dinero, no puedo pagar el alquiler, no tengo pase en la compra, ahora han vuelto a trabajar y las condiciones son infrahumanas, son, eh, son muy precarias las condiciones ahora, de esos chicos que están en la hostelería ahora mismo. La importancia del periodo de, de 16 a 18 años. Bueno, pues que es un periodo muy importante. Ahora se juega mucho también el partido ahí. Sobre todo por la, por la situación que hay a nivel administrativo después de cumplir los 18. Hoy más que nunca el partido se está jugando se tiene que jugar entre los 16 y los 18 años. El problema es que muchos chicos llegan con 16 años, 17, no se pueden incorporar en los centros educativos porque ya están las plazas cerradas, depende a veces de la sensibilidad del centro educativo. Eh, no tienen el nivel de español suficiente para poder realizar una formación reglada o para poder iniciar un itinerario de empleo. Entonces, mientras que un chico llega... Se le apunta a algunas clases de español, que a veces las clases de español pues, se eternizan a veces y no tienen un itinerario concreto. Yo creo que también hay las entidades que realizamos formación en castellano. menos pensar más en un modelo de escuela, de escuela global, en el que nos pongamos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo ni incluso para el tema de las horas de clase. Eso sería fundamental. Oye, y establecer niveles. ¿no? Hay distintas entidades que, se, que realizan formación en castellano. Y cada uno pone el horario según estima y puede ser que a veces a un chico que quiere participar de tres días de español en una entidad y tres en otra entidad, pues se solapan los días y la hora porque las entidades no se han puesto de acuerdo en ese mínimo. ¿no? Eh, hablamos también, es hermetismo, se nota mucho cuando un chico o una chica está en el centro educativo, es, es importante la matriculación en los centros educativos, no solamente por la formación reglada, la titulación, que te da, la ESO te da posibilidad de acceder a otro tipo de contratos, sino porque también es un espacio de relacionarte, de conocer gente nueva. ¿no? Notamos mucho cuando un chico lleva aquí mucho tiempo y su nivel de español no avanza, y, y vemos que normalmente es porque se relacionan con personas de su país, prácticamente a las 24 horas del día. El otro día nos llegó un chico que hace 3 o 4 años, que ha salido de alta intensidad, que está trabajando, y me dijo, oye Antonio, ¿puedo participar en alguna actividad...? Porque se me está olvidando el español, se me está olvidando el árabe también. Las dos cosas. Porque no... Eh, trabaja como cocinero y es que prácticamente su vida ya se, se limita al trabajo y tal. Y, no, y se le está olvidando tanto el árabe, todos los idiomas que tiene lo está perdiendo. ¿no? Entonces, pues quería participar en actividades donde practicara el español otra vez. Y muchas veces es problema nuestro, ¿no? Diseñar actividades intramuros, ¿no? y, y debemos pensar más en la colaboración general. Eh, esto ya en la última parte, el tema de la exclusión administrativa, la imposibilidad de renovar la autorización de residencia. Y aquí sí me quería detener un momento porque esto es realmente grave. ¿no? Eh, los chavales están siendo víctimas de una de una legislación que es bipolar, ¿no? o que tiene, es Dr. Jekyll y Mr. High. porque cuando, cuando tienen 18 años, bueno, se les da un permiso de residencia temporal no lucrativa, en el mejor de los casos, que también eso los pone en una situación de discriminación respecto a otros menores. Un menor tutelado nacional no tiene, tiene otra situación administrativa que un menor tutelado extranjero. ¿no? Ahí se le reconoce como menor que hay que darle cobertura, pero la legislación en extranjería ahora mismo lo que le, les permite es tener un permiso de residencia, aunque hasta los 18 años hay una excepción en la que se les permite trabajar. ahí ¿no? está habiendo paso en flexibilizar esas posibilidades de contratación hasta los 18. Pero es una, una autorización de residencia que los deja expuestos al cumplir los 18 años y que es raquítica. ¿no? Porque a los 18 años eh, van a renovar y nos llega esto por parte de extranjería la Oficina de Extranjería realmente lo que hace es aplicar la ley que hay. Eh, en concreto, lo que dice aquí es que eh, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 42000 de 11 de enero sobre Derecho y Libertad de, lo, de los Extranjeros eh, y 50 y 61 del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica, la subdelegación de Gobierno resuelve denegar la, la autorización de residencia temporal por incurrir en los siguientes motivos. Uno de los motivos que aparece es una, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el que, bueno, pues eh, el Tribunal Supremo dice que según, eh, según establece la ley el chico o la chica tiene que tener medio de vida para esos propios, o sea, no que no vengan de ninguna entidad eh, equivalente al 100% del IPREM mensualmente durante el tiempo de concesión. Esto asciende a 6 más de 6.400 euros al año. Cuando se lo decimos esto se lo, cuando nosotros le tenemos que explicar esto a un chico, de que no le, no le renuevan la documentación por no tener 6.400 euros en el banco, un chico que acaba de salir del centro de menores, que está viviendo en un albergue, eh, la primera reacción es reírse. ...del chico, diciendo, bueno, pues no me lo puedo creer... ...la segunda reacción es de rabia y de ira... es de decir, bueno, lo que quieren es que... que quieren? ¿que robemos? ...que, ¿no? ¿no? solamente... ...no es solamente que la lucha ya... ...no está en la regularización... ...¿no? Como se está pidiendo por, más, por parte de muchas entidades... ...que es necesario una regularización... ...de las personas, igual que se está haciendo en Portugal, en Italia... ...esa no es la lucha, es que ahora, ahora mismo estamos luchando... ...para que no desregularicen... ...para que... Eh, ...para que haya una modificación en la ley para que no sea esto el matón que está esperando a la puerta del colegio a los chavales para robarles, lo que le ha costado mucho trabajo conseguir. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando un chico… ahora mismo estamos… hay siete chavales ya que en estos meses y que incluso a algunos se le ha resuelto durante el periodo del confinamiento en el que los plazos administrativos estaban suspendidos, se le ha resuelto de manera negativa en base a, esa, a una sentencia del Tribunal Supremo eh, que la culpa, no, la, la culpa es de la, de la ley, que, que no es justa que, está, que no está, no es, está mal hecha esa ley, no es justa no, es cruel y el Tribunal Supremo lo que, dice, lo que ha dicho es que esa ley hay que cumplirla a rajatabla ya, vení, ya esa ley estaba antes pero se, se, se estimaban como eh, se estimaban lo, lo, la certificación de medio de vida que hacíamos las entidades o los albergues como diciendo que nosotros cubrimos ...las necesidades básicas de esas personas durante el tiempo que necesiten. Eso lo estaban aceptando como válido. Pero a raíz de esa sentencia el Tribunal Supremo diciendo no, la ley hay que cumplirla como tal. Y eso es la primera renovación al cumplir los 18. La segunda renovación les piden tener el 400% del IPREM. Esos son más de, de 20.000 euros en el banco para poder renovar. Cuando un chico pierde su documentación, ahora estamos ya en periodo de, bueno, presentamos un recurso... Vamos ganando tiempo. El defensor del pueblo. Esto, ya ha llegado el defensor del pueblo. Que ha hecho al ministerio la queja. La, el ministerio ha aceptado la queja y ha visto que esa ley provoca una, marginas, una situación de marginalidad sobrevenida o de exclusión sobrevenida. Pero la ley sigue sin cambiarse. La ley a día de hoy sigue sin cambiarse. Eh, y realmente. Esto ya empezó antes, de, antes del, del estado de alarma. Y hablábamos entre las entidades y hablábamos con compañeros de otros sitios y no, no dábamos crédito de si, si ya tenéis una situación complicada que un chico con 18 años no tenga derecho, no tenga un permiso de trabajo para poder luchar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, esto ya es una, es una, no, es una desregularización masiva. ¿no? Está en la regularización masiva, pues estamos viviendo una desregularización masiva porque pone el acento en lo económico también. No está hablando aquí de proceso educativo, de que el chico pueda tener antecedentes, un proceso, antecedentes penales, un proceso negativo. Está poniendo el acento en lo económico. Y esto va al que no, hacia el, el que no tiene, ¿no? Que allá decíamos, bueno, no es un problema contra los migrantes, es un problema contra el pobre al final, contra el que no tiene medio económico. Porque están diciendo que si tú tuvieras 6.500 euros en el banco, sí te quiero aquí conmigo, bienvenido. Pero como no, y además no dejo que las entidades te cubran tus necesidades, ¿no? sino que te resindo, lo único que te agarraba aquí. ¿no? Es como, y Carlos Arce, en, en algunas formaciones que hemos estado con él, lo explicaba muy bien, el partido se juega hasta los 18. Pero es que con los chavales que salen documentados con 18 años, habíamos ganado el partido, pero es como si el árbitro nos dijera que no, que tenemos que, que, tenemos que, que jugar otro partido diferente. ¿vale? Y por último ya, y va en relación con esto, es un área muy importante, el área participativa, asociativa. Existe poca cultura asociativa en sus países de origen por determinadas causas. En África, de los países que hay, me corrigirán eh, algunos de los ponentes, existe un número limitado también de democracia. Eh, no existen plataformas de, de participación propia. Es muy interesante las propuestas como la voz de los menores que se incentivan desde el sistema de protección y que deben tener su continuación al cumplir los 18. Y, debemos, y eso es un tema educativo, es un tema de no escoger a un chaval y de un día para otro que monte. ¿no? Necesita, ellos necesitan eh, tener espacio de participación, que, no, que dejen de tener intermediarios, que, los, que las entidades dejen de, dejen de ser la voz de los jóvenes tutelados, inmigrantes, sino que ellos mismos, los tutelados, los inmigrantes, cada vez más puedan hablar en primera persona, porque los colectivos que han, que han ganado sus derechos y que han avanzado no se lo han dado ni las entidades ni los gobiernos esa, esos avances en los derechos. Se lo han ganado a base de luchar los propios colectivos. Y no existe conciencia de colectivo en el colectivo de de, tutelado, de En esa línea creemos que es interesante, no, el, no cae en ese paternalismo institucional. En ese sentido, algunos chavales participando en la manifestación contra el racismo y la xenofobia aquí en Córdoba hace, poco, hace pocas semanas, ¿vale? Luego están ahí y tienen ganas también de, de, de reivindicar, de manifestarse, de, de estar ahí. Los círculos de silencio, también una iniciativa que se lleva mensualmente aquí y en la que yo, nosotros muchas veces nos enfadamos con ello porque… La hacemos pensadísimo, son los círculos de silencio en el que se defienden los derechos de las personas migrantes y el 95%, 99% de las personas que están ahí son nacionales. ¿Y los inmigrantes dónde están? Deben ser conscientes de que ellos mismos luchan por su derechos o es que estamos en un momento de retroceso en el que existen muchas corrientes que se están enraizando en nuestra sociedad y que están cogiendo mucho espacio con un discurso totalmente contrario a la interculturalidad a una sociedad eh, diversa, a una ¿vale? presencia en esos círculos de silencio. ¿no? Este, por ejemplo, en Navidad, con, con, la, con la asociación también que trabaja con población rumana aquí en Córdoba. Eh, personas que han estado realizando voluntariado también durante el periodo de confinamiento, ¿vale? eh, en temas de, de, de, de alimentación, eh, de reparto de, de alimentos a familias, en parroquias, en... Bueno, pues, no es lo ideal. Ojalá existieran unos servicios que no tuvieran que hacer que las parroquias o que las ONG tuvieran que cubrir esas necesidades básicas, pero han tenido que hacerlo. ¿vale? Eh, trabajamos también de manera creativa las el desarrollo personal de los chavales a través del teatro y el desarrollo, y el desarrollo de la dimensión solidaria. ¿vale? Con un grupo que se llama Los Bucetti Clown, en el que pues, jóvenes desarrollan su creatividad y utilizamos esas técnicas. Y, esa, y ese arte teatral y dramático para trabajar esas competencias. Gracias a actuaciones como esta, se ha podido pagar la, la comunidad terapéutica de este chico. ¿Vale? Bueno, pues... Y... Bueno, pues algunas de, la, de, alguna de las cosas del impacto sobre el tema del coronavirus que ya ha ido un poco haciendo referencia, ¿no? El tema de la brecha digital también, otro de los problemas que hemos tenido, ¿no? Cómo la brecha digital se ha, ha aumentado a raíz también del, de, de la COVID-19. Bueno, pues quiero transmitir al final también, eso, eso son algunas de las vallas, pero la mayoría de los chavales saltan en esas vallas y continúan hacia adelante, ¿no? Y son grandes, grandes de su vida y tienen mucha ganas de tomar esas riendas de su vida y de, y de seguir adelante, ¿vale? Y existen mucha gente comprometida, una sociedad también comprometida, entidades. Eh, existe eso, ¿no? Y no debemos caer en, en, en la tristeza, por eso he empezado con un poco de humor, y también pues, quiero terminar así, ¿no? con un pequeño vídeo que prepararon los chicos durante el confinamiento que dura dos o tres minutos, que fue muy improvisado, vale sobre una inspección policial eh, en, en el piso para ver si estaban todos manteniendo el confinamiento. ¿vale? A ver si se va... Esto es una de las lecciones que nos dan, cómo enfrentarse a la vida y a las dificultades, pues, con una sonrisa, con esa energía. Igual que decía ayer José Miguel, pues, eh, realmente para, para las personas que tenemos la tenemos mucha suerte de trabajar eh, con ellos, ¿vale? Porque realmente nos compensa eh, y en periodos como este de, de, de la pandemia y lo que hemos vivido, pues, nos han dado muchas lecciones, ¿no? A ver si... Bueno, si se edita al final vídeo, pues lo mejor lo podemos compartir ahí y seriamente por pues no quitar más tiempo y, y nada más. Bueno, pues con esto ya finalizo. No sé si hay alguna pregunta, perdonad el tiempo que, que me he comido, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Sí. Cuando que, que no le renuevan lo que es la residencia, ¿qué sí. pasa con, con esos chicos? Vamos, porque aunque sean mayores de 18, con esas personas, ¿qué es lo que pasa con ellas? ¿Cuando llegan a dónde? Cuando llega la sentencia de que no se le renueva la residencia. Bueno, pues ahí lo que dice Extranjería es que le dan un tiempo para abandonar el país, pero también le dan una posibilidad de, esta, de, de, de recurrir, ¿no? Eh, un recurso... ...que se pueda interponer... ...que ahora mismo todos los chicos se le ha puesto ese recurso... ...que seguramente denegarán... Eh, ...en un plazo de tres meses... ...estamos intentando con la, con la oficina de extranjería... ...que el tiempo sea el mayor posible... ...estamos ganando tiempo ahora mismo... ...y después nos podemos ir al contencioso... lo que pasa es que ningún juzgado... ...va a... ...dictar sentencia en contra del Tribunal supremo... ...porque... Vamos, ...eso no, no puede ser... ...entonces... ...es presentar un recurso y luego... ...cuando venga a denegar el recurso solicitar asistencia jurídica gratuita para ese chico y no al contencioso contra la administración. Pero ahora mismo solamente podemos ganar tiempo y esperar que se modifique la ley. En mi desconocimiento total, pero yo había escuchado que en el País Vasco había surgido una sentencia justo antes del confinamiento que anulaba ese tipo de bueno, de parálisis digamos, en el proceso, porque uno de los chavales estaba inserto dentro de una red educativa, que era como un, una especie de consorcio de diferentes entidades educativas, que le daban un plan de tres años y había cumplimentado un año y medio. Y como le quedaba ese año y medio, no sé cómo el abogado había transformado eso en un argumento de peso y contrariaba a ese tipo de, sí. de proceso. No sé Me llegó por diferentes informaciones que era la primera vez que una sentencia le daba pie al joven a seguir dentro del sistema, que era como algo novedoso, que sí. contraría digamos, el argumento este. No sé si lo conoces. A mí me llegó como en mayo. O sea, sí. Había sido algo novedoso y en el País Vasco estaban intentando arrancar desde ahí un nuevo argumentario. ...a nivel jurídico, no sé si lo conoces... ...yo te lo puedo mandar si quieres... ...desconozco el caso concreto... ...y bueno, es que estas, esta resolución que... es, de, es, de, es de mayo... ...es del mes de mayo, claro. entonces bueno... ...pues cualquier novedad que sí, haya en sí, ese tema... ...yo gente que trabaja en otras zonas... ...en Barcelona y en Bilbao... ...decían que era la primera vez... ...que una sentencia podía tomarse como argumento... ...para recurrir, pero bueno, sí. yo del ámbito jurídico no... ...y también tiene una pregunta... ...respecto a la imposibilidad que comentaba... ...de trabajar en red las instituciones a nivel local una asignatura pendiente. ¿Cómo ¿no? lo ves tú? Yo, por ejemplo, yo he en Alemania con menores y con jóvenes refugiados durante varios años de Eritrea, de Siria, de Afganistán, de Bulgaria, de Rumanía y de Albania. Y estaba superado esa lucha que el volver aquí a Córdoba estoy viendo de forma indirecta. O sea, lo que tú decías, no el chico viene de Córdoba coge o viene de... Es como súper importante cuando te quiere hacer un proyecto si estás como más posicionado en torno a una filosofía o a otra. ¿Eso tú lo ves en un corto plazo? ¿De aquí a cinco años se va a superar? ¿De aquí a diez? ¿Lo ves imposible? Bueno, existe buena relación entre las entidades, pero creo que podemos mejorar mucho en cuanto a cómo organizar esa colaboración de manera ¿no? y ganando en ese sentido. No existe mala relación, si se me ha entendido de otra forma. Existe... Ahora mismo, ¿no? antes del confinamiento... Por parte de Cruz Roja hubo una iniciativa de, bueno, las entidades que trabajamos con personas migrantes, vamos a… Pero no existe una red como existe la red Cohabita en Córdoba, ¿no? Que trabaja con, con personas en situación de sinogarismo y existen varias entidades. No existe una red por inmigrantes ahora mismo y es una de las, de las tareas pendientes. Sí sí Bueno, yo creo que alguien… Cruz Roja ha tenido la iniciativa por ejemplo y yo creo que luego tiene que entrar el compromiso de, de todos ¿no? y a lo mejor la administración también la que en un momento dado debe entrar ahí y no sé exactamente qué parte de la administración pero sí a lo mejor impulsar porque nos va, va a facilitar muchas cosas. ¿no? El que la administración como en la red cohabita el ayuntamiento quien impulsa también ¿no? y quien está quien está ahí pero es importante también la participación de la administración. Vale. Vamos a intentar ser breves porque vamos muy mal de tiempo. Sí, mi pregunta es: ¿por qué durante el tiempo de tutela en, en, una, en un centro de, de, de la Junta de Andalucía no se pueden regular, o sea, entrar en el proceso de regularización de papeles? Porque a los 18 años saldrían en una situación muy distinta. Y luego otra, con, continuando con la de allí. Esa época que tienen de recurso a la Administración, ¿amplía el tiempo de permanencia hasta que se deniegue totalmente en el centro de tutela? Sí. Bueno, la, la mayoría de los chicos salen del sistema de protección con un permiso de residencia temporal. Eh, se, se intenta que el tiempo, hasta que se eh, declaren desamparo y se tiene la tutela, sea el menos posible... Porque tiene que haber un tiempo determinado luego para solicitar ese permiso de residencia. Una de las dificultades, por ejemplo, está con los pasaportes. Muchos chicos salen con una cédula de inscripción, no salen con pasaporte, hay nacionalidades que les cuesta más, no se les pide pasaporte aquí en España y se complica. Pero la mayoría de los chicos, eh, o al menos los que han llevado el tiempo necesario para ese trámite, sí salen con, con, con, con un permiso de residencia. El problema es que luego les caduca, tiene una fecha de fin que a lo mejor les caduca en el año siguiente a salir. Y ahí es cuando ya se somete, ya se le, se le renuevan como mayores de edad. No se les trata como menores. ¿Vale? Y luego la segunda pregunta. Bueno, hay de que dar Ah, bueno, ahí en un limbo en el que están. No están documentados, pero tampoco están indocumentados. No, puede, sí, no se les puede expulsar del país. De hecho, algún chico cuando se cerraron las fronteras dijeron oye, pues me viene muy bien porque no me van a expulsar. ¿No? Cuando empezaron... Con el coronavirus. Y mientras que haya un procedimiento abierto de recursos en el contencioso, no se puede ejecutar una orden de expulsión. Bueno, es que cuando sale en, en el piso de mayoría, es que no, no mientras… Las, las denegaciones vienen cuando ya son mayores de edad. Las denegaciones de las renovaciones ya se producen en el periodo de mayoría de edad, de menores no. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Espero no haberme alargado mucho, ¿vale? A ver si muy pesado. Y nada, pues dejo ahora con José y con Adelati, que son los, los cracks de hecho, ¿vale?